En el tu bajo, día Y sobre la ola ¡Qué buena amistad! Diego y Santana Que se celebra con ronto, Y en el barrio de Triana Y a la orilla del río Guadalquivir. Dios mío three <laughs> Hijo dejen que no, que la pena mataba, que la pena mataba ya la no había muerto yo y la plazuela sabía corazón de